En primer lugar pues eh, felicitarnos de que este acuerdo haya salido adelante también felicitarnos de, de la rapidez con que nos hemos puesto de acuerdo en estas medidas que lo que pretenden es fundamentalmente ampliar lo, las herramientas y los mecanismos de, de seguimiento fiscalización y ejecución de, del presupuesto y fundamentalmente algo que, que nos preocupaba y donde queríamos incidir en blindar, eh, blindar y priorizar las partidas que, que tienen que ver con servicios públicos eh, independientemente de modificaciones tanto digamos internas como, como externas eh, en ese caso pues estamos eh, contentos de que este acuerdo haya salido adelante, de que tengamos ahora nuevas formas de acercar tanto a la, a la ciudadanía como a los propios partidos políticos el conocimiento de, del estado del presupuesto y que hacer que estos presupuestos que, que se van a firmar hoy pues sean todavía pues más, más sociales y más transparentes.